¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, espero que te den maravilla, pues yo estoy bien de estar aquí iniciando el día Pues bueno, primero antes que nada, antes de empezar como debe de ser este video Vamos a pasar de aquí a... pues bueno, ay qué maravilloso está el clima en esta semanita después de muchísimo tiempo que vengo a Cancún que vengo a Mérida, que vengo a estos lares se le ocurre llover está, bueno no se ve pero está lloviendo pero aquí Está una lluvia inmensa Estamos muy cerca de un lugar, de un cenote, de un cenote que quería visitar, que quiero visitar porque ya estamos acá. Solo estamos esperando a que se baje la lluvia. Todo porque tengo mis cositas allá, mi camarita y todo, y no quiero que algo malo le pase. A ver, Andy, cuéntame. Hola. ¿Cómo ella es Andy? Cuéntanos, ¿cómo estás haciendo tu experiencia conmigo en este lugar? ¿Ya habías venido? No, no había venido. Ok. Bueno, ella, te la presento, es, la conocí en el aeropuerto de aquí de Cancún ella trabaja en el aeropuerto, pues bueno. Cuéntanos tu experiencia viviendo aquí en Cancún, que ya llevas muchísimo, bueno, no mucho tiempo, pero ya llevas tiempito aquí viviendo. Cuéntame. Pues el clima está lo súper loco, o sea, así como ahorita se prende y atrás ya está todo ah, normal. Bueno. Sí, es lo que veo ahorita, buen bueno, está frito. <risa> Tenía ganas de iniciar el video con algo animado, pero bueno, no se puede. No, <risa> no se puede, puede todo en la vida. Exacto. ¿Todo? Vamos a pausarle porque ya se, ya es se está, está terminando el clima. Yo creo que metemos sí, para... Vamos a meterle pata, nos vemos en un ratito y Yalcú. Chao. Oh. El caminito está bonito. Al menos eso. Este que nos salen por acá: iguanas, cocodrilos. Balquín. ¿No es aquí Yalcú? Mire, dice. Oh, sí. Yalcú Laguna. Es Está abandonado. ¿Cómo es posible que abandonen el centro de información abandonado? Ah va. Miren para allá les falta eh, caminar. Está a tres okay. kilómetros después de lo que es el arco al fondo. Existen dos entradas. ¿Son de Quintana Roo? No. no, bueno, yo vivo en, en Cancún. No tiene credencial de Quintana Roo. No, no. cambia su credencial a no, Quintana Roo. Chingue eso, a lo mejor me hablo. ¿Por qué? Porque ustedes, como Quintana Rooenses o con su credencial de Quintana Roo, hay se descuento. les hace lo que es un descuento entonces, Hay un chingo de moscos así. Sí, ¿No? me bautizaron aquí los moscos. <risa> ¿Eres alérgico No, no, no. Va no, sano, no. por eso. Pero moscos no me quieren, creo que aquí. Por eso te están picando. <risa> Miren, ustedes uh. se encuentran aquí. Vamos a seguir caminando. A tres kilómetros más se encuentra la entrada de Yalcú. Oh. y al cruz. Y al tiene un costo de 280 sí. pesos el ingreso. Sí. ¿sí? En la primera entrada, ya que cuenta con tres en dos entradas. La primera es donde les cobran 280. porque okay. con su credencial de Quintana Roense les cobran 180. Ah. Ah, ¿sí? por eso les preguntaba si son de Quintana Roense. Sí. Y en la segunda, pues esta es la entrada hacia Shikaret. No, bueno, de la entrada de Scaret, ese tiene un costo de 350 pesos por persona. ¿sí? Ahora, lo que es este, este, esta zona es exclusivo para hacer snorkel, como pueden ver. Van a ver oh. bastantes peces tropicales, pero no van a ver corales, no van a ver tortugas, no van a ver mantarrayas. Este ¿Qué es la diferencia. ¿En el Es en la playa. Es aquí en la playita que, que está a 100 metros después del arco. Y lo que es la actividad con las tortugas tiene que ser con un guía obligatorio dentro de lo que es la zona protegida. La, okay. la playa de, de Acumal está dividida por tres áreas Y ahorita con la lluvia sí se puede, sí hay ¿Sí, todo, todo el tiempo, todos los días, todos los años sí, el el los de... Aprovechando todo Ahora miren, les explico rápido La entrada a la playa tiene un costo de 120 uh -huh. Pagando la entrada, ¿sí? les permiten estar dentro de los primeros 40 metros que Es la zona de nado público okay. En esa zona se les permite estar relajados, descansando y pasando lo que es el resto del día Vale. Y después siguen las zonas protegidas ya en lo cual tienen que entrar con un guía obligatorio no para andar en la lela pues bueno si se escucha está chingón se logró, se ha logrado el clima ya se mejoró demasiado siento yo así que vamos bien ¿Sí? Póngalo ah, Oh, sí Mucho Y si sí me jodó mucho, no era clima es? Está increíble Pues bueno, allá vamos a empezar nuestra aventurilla bajo el mar chingón. Espero que sí. Saluda Andy. ¿Qué onda? Ya andamos en el agua después de esa lluvia arriba. Sí. ¿Y quiere empezar a llover otra vez? Va. Mira. Yeah. Uh, no, it's just swim, uh, it's super shallow, it's two meters, because we need a, a jacket, okay. remember, uh, the tools are free, okay, just be careful with your distance, and don't touch, okay? Okay. See ya. Uh... Just relax.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 se está sintiendo yo cansadísimo, yo bien, yo con toda la pila de vida. no manches, bueno es que estás jovencita todavía, ventajas de la que... juventud, ya te quedé cuando <risa> llegues a mirar. no, eh, pues bueno, ahorita venimos, vamos llegando de lo que es mar de Yalpú era, o se llamaba, acumán Vamos llegando del mar de Acumal, estamos ahorita en lo que es Playa del Carmen, Llevamos vamos a la quinta avenida, que bueno, a ver qué tanto ha cambiado, me imagino que sigue igual. Bueno, espero que estén disfrutando de este pequeño video, que se está haciendo por el segundo día, bueno, tercer día, pero lo voy a considerar como segundo día, y pues bueno, esta es la aventura del día de hoy, con Andy, pues bueno, saludos. Ahorita nos vemos en un ratito. Chao. to take you home